Estamos haciendo todo mal, estamos haciendo todo mal, mal. todo mal. Estamos haciendo todo, todo mal, estamos haciendo todo mal. Estamos haciendo todo mal, estamos haciendo todo mal. Yo me la pensaba tanto y ella no quería más. Estamos haciendo todo mal, estamos haciendo todo mal. Yo me la deseaba tanto y ella no quiere más. Estamos haciendo todo mal, estamos haciendo todo mal, mal Estamos haciendo todo mal, estamos haciendo todo mal, mal Yo no la pensaba cada vez que la veía Pero ella en su trampa poco a poco me metía No me daba cuenta que me tenía bloqueado De su corazón malvado que me tiene enamorado y ahora me pregunta por qué, ya no la llamo my baby, lo siento nena pero, no, ya no le vuelvo a creer. Solo jugaste una vez, a la otra piénsalo bien. Ella me quería ganar, pero no solo ya no sabe cómo tenerme, cómo recuperarme